Cordial saludo, soy Israel Manger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de lo que es la indignidad sucesoral. ¿Cuándo se configura la indignidad sucesoral? Para que se configure la indignidad sucesoral, tiene que haberse eh, dado un hecho grave, como en el caso de que el heredero o legatario atente contra la vida del testador, el que ha cometido el crimen, de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o lo dejó perecer pudiendo salvarlo automáticamente se hace indigno de suceder, ¿cierto? El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes con tal de que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoria automáticamente se configura la indignidad sucesoral, por lo que está participando en un acto que va en contra de la honra y el honor del testador entonces automáticamente se configura la indignidad sucesoral para aquellos que participaron de la muerte o atentaron contra la vida del testador o contra sus bienes